Hola gente qué tal cómo vamos, espero que muy bien y estoy de nuevo por acá para hablarles de una serie que me dejó gratamente sorprendido Hoy les voy a hablar sobre la polémica serie 30 monedas, comencemos Treta Monadas es una serie española al mejor estilo de tributo de terror y lo grotesco de John Carpenter, lo sangriento y cutre de Roger Rodríguez y la atmósfera gótica de Lovecraft, mezclada con una crítica profunda a la iglesia, puesto que la serie dirigía por Alex de la iglesia. Hablando en serio, Alex de la Iglesia, uno de los cineastas españoles más importantes de los últimos 30 años, se caracteriza por sus cintas llenas de terror y fantasía, mezcladas con dosis de humor negro que hacen que algunas personas terminen decepcionadas con su estilo de cine, o por el contrario conecten completamente con sus películas, y se encariñen con el desarrollo de los personajes expuestos en ellas. A mí en lo particular, sus obras me terminan enganchando como lo fue por ejemplo con la obra que lo descubrí, que fue El día de la bestia con Santiago Segura como protagonista. Entre sus 10 mejores películas, hasta el momento podríamos clasificar a las brujas de Zucaramurdi en 2013, 800 balas en el 2002, acción mutante en 1993, Palada triste de trompeta en 2010, Muertos de Risa en 1999, Perfectos Desconocidos 2017, primer Perfecto en 2004, Messi en 2014, La Comunidad en el 2000 y El Día de la Bestia en 1995 que nombré anteriormente. Pero ahora vamos a hablar de su más reciente serie 30 monedas, producida por HBO y centrada en la recuperación del famoso pago que Buda recibió por presionar a Jesús. Desde su intro esta serie ya crea un impacto sobre todo a la gente con creencias católicas y cristianas, debido a las escenas que muestra sobre la crucifixión, no las voy a mostrar aquí porque me voy de bloqueo. Esta serie que ya tiene en estreno su primera temporada de 8 capítulos y que promete más adelante hasta dos temporadas más, tiene también dentro de sus ingredientes un poco de espíritu de serie B de los ochentas, que son esas series que recordamos por sus efectos estrafalarios o a lo mal hecho, pero que gustan. Y con actores poco preparados, aunque no es el caso de esta serie, pues tiene un buen presupuesto y muchos de sus actores me asombraron por sus interpretaciones. Es más, me sorprendió gratamente que en España se estén haciendo productos de casi calidad Hollywood. Esta es una serie original, ya que su argumento es el de un cura que se relaciona con el Vaticano y que llega a un pequeño pueblo de España, Pedraza. Pero detrás de él viene una desgracia que lo persigue: un pasado oscuro que termina por inundar el pueblo por una serie de eventos terroríficos y grotescos. Cosas extrañas que a medida que transcurre la serie se van volviendo más intensas y sorpresivas, y a la vez a través de toda esta fantasía se producen escenas que nos hacen cuestionarnos sobre el poder que tiene la iglesia y la manipulación que ejerce la cara oscura de las altas esferas en esta institución, y los misterios que nos ocultan. Todo esto desprendido del planteamiento hipotético del Antiguo Testamento de la Biblia, sobre la existencia de las 30 monedas, por las cuales Judas Iscariote vendió a Jesús. Cada capítulo de la primera temporada de esta serie tiene su encanto, con esa atmósfera oscura y de suspenso que se maneja, y cómo se van desenvolviendo cada uno de los hechos de la trama que envuelve a este pequeño pueblo colonial, dejándote con ganas de querer seguir viendo más. Pero lo que sí hay que decir es que después del cuarto capítulo, hay un pequeño bajón en la trama que se venía desarrollando en los anteriores debido a que hay escenas que venían prometiendo mucho tal como es en la que el padre Vergara protagonizado por Eduardo Fernández Serrano era un papel de lo mejor de la serie un sacerdote kickboxer con metralletas al más puro estilo de Danny Trejos en la película Machete tiene una conversación con el demonio protagonizado por el actor italiano Cosimo Fusco, en la que le revela la real naturaleza de Lucifer, y cómo ha sido parte del plan de Dios trabajando de la mano bajo sus órdenes. Esta conversación la dejan sin peso argumental para próximos capítulos, y eso hace que la serie para mí baje un poco el tono que llevaba para los próximos capítulos, pero la reivindica con las escenas de horror y acción estilo John Carpenter y Tarantino mezcladas, que nos presentan en lo que sigue. En cuanto al reparto, como dije anteriormente, el personaje que más destaca es el del Padre Vergara, un cura Tosco, torpulento, de espesa barba y actitud de rambo que practica kickboxer, y con el cual no te meterías a tener una discusión argumentativa calorada sobre si Dios existe o no, porque lo menos que te ganaría sería un buen tramacazo. El padre Vergara tiene un pasado en la cárcel que lo ha endurecido hasta llevarlo a convertirlo en el típico héroe ochentero de la serie. El actor Cosimo Pusco también destaca mucho en su papel como el demonio, con un personaje de déspota, frío y calculador, pero a la vez elegante. Ustedes saben cómo sería un demonio de alta jerarquía. La actuación que menos me gustó para mí fue la de Miguel Ángel Silvestre, en el personaje de Paco, pues se ve un personaje un poco fingido, sobreactuado y a pesar de que el personaje en sí tiene una actitud algo débil, es muy arriesgado, y uno se pregunta cómo un personaje con un buen peso en la serie y que se atrevía tanto, tiene una actitud tan titubeante, pero igual eso es parte de la trama, destacan también los efectos especiales de la serie, algo toscos en principio como el del bebé que fue parido por una vaca, sí, aunque no lo crean, parido por una vaca, yo me quedé como wow, de qué cabeza sale esto, no me arriesgo a mostrárselo Aquí para que no me veten el video, pero luego se nota un bebé falso, un muñeco a lo mal hecho que no convence mucho. Lo que sí convence y me que abierto son los monstruos tipo araña gigantescos, parte humano, parte araña, que tienen mucho realismo debido a que no son hechos con CGI sino con látex, al mejor estilo de los 80s de John Carpenter en la cosa. Y una de las escenas finales en las que aparece un pulpo gigantesco que brota de la tierra, ni se diga, una escena dantesca que nos de ese toque que faltaba para rematar esta serie en su primera temporada. Esta serie la serie ha recibido mucha crítica sobre todo en la explotación de los efectos especiales en algunas de sus escenas, pero hay que tener en cuenta o yo lo tomaría de la manera como un tributo a aquellas películas de serie B de los ochentas, como lo hizo Robert Rodríguez en su momento con películas como Planet Terror o Machete Kills. Machete. Y en cuanto a su trama, sí es cierto que deja sueltas algunas ideas que en su principio planteó, pero que no las siguió desarrollando en los siguientes capítulos de la primera temporada. Pero tal vez sea una antesala para dejar abierta a una segunda. Esperemos que así sea. En definitiva una serie brutal, con un argumento que entre chiste y chanza busca destapar al público algo de ese desentramado eclesiástico desde las altas esferas, pero que a la vez termina convirtiéndose en un thriller de terror, suspenso y acción, que cada capítulo podría defenderse perfectamente por separado en cuanto a su trama, pero que en conjunto forman una producción bastante original y entretenida. Si te gustó este contenido no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y comentar qué tal te pareció a ti la serie, si ya la viste, si te gustó o no. Y si no, comenta también cualquier cosa, que para eso está hecha la caja de comentarios. La mejor es en aquí gente, y nos vemos en un próximo video.